Bajo mi stay, ahí mismo lo saqué y me le arrimé, le dije, para, para, para, da para, para, para, para, para, para, para, y empezó a llenarme freestyle. Salma llegaba a cobrar la nómina ahí al banco. Claro, yo lo pasaba. Eso eran meras pilotas y yo llegaba al banco y le decía al cuchito ahí, el mismo pin, de primera. Y de otra más Claro, la rosca. Y entonces ya me iba a cobrar. Entonces ya me decía, pues, buena, ya se me dijo, a mí siempre me gusta la humildad de su parcero. Bring it back. Back, back, back. Y ya entonces, cuando empezó a pasarme freestyle, eh, me, yo le dije que con, quería conocer a Boom, porque yo aún lo llegué a llamar y todo. Cuando era que eso era 267, uh. ¿qué era? 268? 26, 268-1212. Yo llamaba para. Y se acabó en el 95. Y uno, es que usted en ese entonces, ellos casi, ellos eran mezclando y no decían los nombres de las canciones, porque todos ocupados, ahí que se iban no, a poner a. Pero habían canciones que a uno le quedan. ¿Dónde la emisora? No, yo grabé un cassette. Yo grababa los cassettes y se los llevaba a él en un radiecito. Perdón. hay el 98, 98, me acabo de Yo llevaba un cassette porque yo no les sabía los nombres, entonces mixta y me dijo no, tráigame un cassette, tráigame la música que usted grabó de nosotros y yo le digo qué temas son, o yo, o yo lo llevo el case a, a Fernán y ya él se encarga y yo le entregué un case y él se encargó de sacarme todos esos temas ahí y ya me los pasó buen sí y aprendí a conocer las, las canciones de todos los temas o sea, gracias a él fue que yo empecé como a mezclar pues, que ya empezaba a conseguir versiones extensas que eran muy escasas uno llevaba ya, ya uno más que alumno de un pues mixtas mixtay uno se sí. hizo buen parcelo de ellos y ellos Vamos, toda... vamos para el de freestyle. Vamos para, de, Bavase, vamos para el de freestyle. vamos vamos para de freestyle. Ah, una tana, allá uno de ti. Ese man nos contó que en el palacio allá en, aquí en Monterrey que la gente está llorando con las canciones. Sí. sí, Es que el freestyle tiene ese sentimiento, es que uno no la cree. Pero de pronto hay gente que lo mira la, la música de otra forma, pero cuando usted se mete en ella, a mí hay temas que me hacen llorar, la verdad que sí. ¿Y usted sabe qué es estar usted parchado? en un punto donde a usted le decían, vea, parches y ahí, listo, toda la noche, y era uno echando freestyle, uno solo, solo a soledad, y, y empezaban a sonar los temas, así todo romántico. Es que lo va a tirar, güey. calle no la discoteca que entramos el otro día, pero no donde de reggaetón, sino la del frente. Al frente que había una bola disco digamos. ¿Sí? Ah, elegantísimo. elegantísima sí. a mí no me borra de la mente Esa bola es que se ocupaban. Y eso bien grande ahí es muy grande caen mil personas Sí, ¿Sí? ¿Sí imagina bajando ah. ahí ah. back, back, back, back to the future back, back, back, back, back, back, back. voy a competir con el tercero Alejo, pero... eh... <risa> y Lo bueno haces? de estar ahí es que el tema que pongo a usted no lo pongo yo. ¿Qué a le ver? dijo ¿qué le dijo Alejo? Que vamos a tocar freestyle, pues. Que voy a competir contra Alejo, pero entonces lo bueno se es, no es que bien. tengo la ventaja de que si no oh, pero que él ponga no lo que va a tocar es mucho más exceso. ya le voy a mostrar una canción, ahorita la muestro. ¿Qué freestyle? Que hizo él, de freestyle. freestyle? Pero... un no. ¡Tema lindo. Sí, ¡Guau! Pues. Sí, sí. Cuando le digas... <risa> no <risa> <risa>